En esta lección vamos a ver qué es página maestra y autotextos. En esta presentación que hice de ejemplo, al pasar en la presentación pueden ver que la barra que está abajo se mantiene y el número de página va cambiando. Pero no repetí el mismo contenido en todas las diapositivas, simplemente hice una página maestra y el número de página es lo que se llama Autotext. En otros programas le llaman Campos para poder poner el número de hojas de la presentación. En g hacemos una página nueva y ponemos todo aquello que queramos que se vean todas las páginas. Puede ser un diseño de fondo, o en este caso botones para controlar la presentación. Además, puse dos cuadros de texto que van a servir para los campos. Lo primero que hacemos es ir a extensiones, sync y diapositiva maestra, y le indicamos el nombre de la diapositiva, y aplica. Y para los autotextos, lo que hacemos es generamos un cuadro de texto, y luego, sync vamos a autotexto, con el objeto seleccionado, le decimos que queremos que sea el número de las diapositivas y aplicamos, seleccionamos este otro campo y es la cantidad de diapositivas y podemos poner el título de diapositiva que lo va a levantar de la metadata que vimos en la primera clase, o podemos sacarle el, el autotexto seleccionado ninguno. Los botones que puse en esta diapositiva son objetos que ya prearmé, y que es, eh, hice variantes en diferentes colores y que voy a poner disponibles para que ustedes puedan descargar y copiar en su presentación. Lo mismo que las, eh, el template del Material Design, pueden utilizar como base para generar sus propias presentaciones y no tener que hacer todo el diseño de cero.